Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de autocuidado, de una práctica de meditación que nos permite reconectar con el propio ser, recargar las energías, soltar todo lo que ha sucedido en el día de hoy y poder dar chance para... Conectarnos con la naturaleza, de paz, de tranquilidad, que ya hay en nosotros. En este espacio de práctica, de introspección, podemos, además de relajar el cuerpo, también acceder a recursos internos que nos ayudan a volver otra vez a un estado más estable, más, de más claridad, de más serenidad, donde uno pueda mantener su propio bienestar sin depender de nada que esté afuera. Así que podemos empezar ajustando el cuerpo, preparando si necesario con algunos movimientos, para relajar el cuello, los hombros, puedo acomodarme bien en la silla donde estoy, dejando los pies bien apoyados en el piso y observando por algunos momentos lo que sucede en el cuerpo. Puedo observar la respiración y usarla como un recurso para organizar mi postura. Mantengo la espalda recta y larga, permitiendo que la respiración suceda naturalmente, libremente. Y plenamente. Observo los pies apoyados en el piso. Y voy relajando. Los tobillos. Las piernas. Las rodillas. relajo los muslos las caderas relajo la espalda el vientre relajo el pecho relajo los hombros los brazos las manos Relajo también el cuello. Los músculos de la cara. Relajo la mandíbula. Relajo atrás de los ojos. Y vuelvo a observar. La respiración. Permitiendo que encuentre su ritmo natural que se mantenga suave profunda y voy experimentando y percibiendo la energía que circula por todo el cuerpo. Percibo que esta energía fluye sin ningún bloqueo. Y si encuentro algún lugar donde haya algún dolor o alguna tensión puedo usar la respiración para disolver poco a poco esa sensación de bloqueo como si yo pudiera conducir la respiración para este lugar Y voy experimentando poco a poco que la tensión va disminuyendo. Y el dolor se va suavizando. Sigo respirando. Y permitiendo que la energía fluya por todo el cuerpo libremente. Y poco a poco voy llevando mi atención más allá de la experiencia del cuerpo físico. Voy a concentrar mi atención y mi energía en un punto en el centro de la frente y atrás de los ojos. En este espacio diminuto, que es el asiento del alma, experimento a mí mismo, como un ser de luz. La energía consciente que da vida a este cuerpo. Yo soy el ser espiritual sutil e invisible que está incógnito, cubierto por el cuerpo y la materia En esta conciencia de ser un punto de luz Puedo experimentar ¿Qué es ser el alma? Yo el alma no soy el papel que actúo a través del cuerpo. Yo el alma no soy lo que hago y tampoco soy mi historia personal. Me permito soltar, desprenderme de todas estas etiquetas, rótulos, que traen pesadez al alma. Y me conecto cada vez más con mi verdadera naturaleza. De ser un ser de luz. Espiritual. livre E leve. E Yo el alma, soy ten, yo el alma soy paz y disfruto este estado de silencio interior, de quietud, serenidad, estabilidad. En este espacio de silencio Donde puedo experimentar mi propia naturaleza La esencia de quien soy Y puedo reconocer a mí mismo Como el ser espiritual el punto de luz también puedo reconocer que hay en mí una fuerza espiritual que me guía Hace ser atraído por aquello que es puro y verdadero, con esa conciencia. Y en este espacio de silencio, de conexión con el propio ser, puedo también reconocer y dar la bienvenida a otro ser de luz, al ser supremo. al alma suprema que así como yo, también es un punto de luz que es lleno de conocimiento, sabiduría es siempre puro es aquel que ha llamado la verdad y puedo ver su brillo. que es tan hermoso, y que atrae el alma. Y me mantengo presente en este encuentro. en lo cual dos puntos se conectan, yo el alma me veo frente al alma suprema. Esta conexión se vuelve un encuentro. Y este encuentro crea un vínculo de amor, de confianza. Me siento atraído por esa luz y me voy haciendo cada vez más cercano. Y me encuentro tan cerca del Ser Supremo Que es como no hubiera más ninguna distancia Que separe esos dos puntos Y así yo, el alma, me sumerjo en el corazón de Dios. El Océano de Amor. El Océano de Paz. Permito que ese amor llene completamente al alma. Sanando cualquier tipo de herida. devolviendo al alma su alto respeto y la confianza en sí mismo. sigo experimentando ese amor puro que llena el alma de poder espiritual y que satisface todos los deseos del alma Permito que yo vuelva a experimentar paz contentamiento fortaleza y estabilidad y suavemente vuelvo a tomar algunas respiraciones profundas Que me permiten volver poco a poco A experimentarme nuevamente En el cuerpo en el espacio donde estoy y sigo usando la respiración como si quisiera esparcir esas vibraciones de amor de plenitud, de paz, de seguridad, de estabilidad, por todas las células de mi cuerpo. Y sigo esparciendo esas vibraciones al ambiente que está a mi alrededor. Creando una atmósfera de paz. Gracias por la compañía de todos, espero que hayan disfrutado de esta pequeña práctica y vamos a terminar con un pequeñito párrafo del libro Compañera de Dios de David Yankee que es una inspiración para todos nosotros. Entonces, nos tocó hoy el tema Errores. Expande un poco tu conciencia y ya no necesitarás sentirte culpable por los errores. Por ejemplo, si miras tu vida como un actor, lo haces con su papel, Verás una sucesión de escenas. Cada escena que pasa, una vez que pasa, está terminada. La sabiduría dice, así es la forma de mirarla. Es más fácil dejar que el pasado sea pasado si recuerdas que no puedes cambiar el pasado, pero que definitivamente puedes cambiar el futuro. Puedes cambiar Aquí y ahora, de forma que no se repita un error. La conexión con Dios te da tanto poder que tus errores se pueden borrar. Qué lindo. Así podemos conectar la experiencia de ser un punto con el vínculo que se genera en la conexión con el punto que también es Dios y así tener la fortaleza de poner un punto final en el pasado y poder crear un nuevo futuro a partir de nuestras acciones en esta nueva conciencia bien, que todos estén bien nos vemos en una próxima oportunidad saludos de paz con